I can't believe it. Otra noche más escribiendo entre sábanas Fumo en ayuna, oh, persigo mi cabala, Tanto drama por la fama, no me sabe nada Niño wake up, todo gira, todo viene y va Espera déjame ponerle otra calada Que la vida se me acaba y al final no queda nada Escucho cuando el corazón me habla Y hago caso omiso sin permiso Cuando el alma se me endiabla Tómale el peso a las palabras No cierras puertas, las que sola se te quedan. Mine a romper las tablas, dejé el pasado a un lado Pero no he olvidado al que me ha fallado Y no creas que me faltas Escapé de tantas trampas y la multitud En busca del tesoro todas cosas de actitud Y que me vienes a hablar de lealtad Fuck you, si buscaste un tutorial de amistad en Youtube Traigo barras y birras para la farra, haciendo rimas, a corillo colmillos y garras. Me falta tocar la guitarra, tomar apunte la pizarra y dejar de decir cosas tan bizarras. Tengo un sentimiento adentro, algo que desgarra. Lo bueno tarda y más si la envidia te embarga. A la larga, la saliva se vuelve amarga y si no cierran las heridas, estas siempre sangran. Ah, oh, estas 16 van con orgullo. Me siento bien si solamente fluyo. Sus murmullos, el problema nunca ha sido mío Siempre ha sido tuyo Egoísmo puro que destruyo Y me excluyo, oh, no me detengas y huyo Mientras siga mi pálpito Estaré aquí hasta el último No dejes que se desgaste el vínculo Y asume que te equivocaste No sea estúpido No dejes nunca de soñar Porque en sueños es libre el hombre No caigas en el peor de los errores El silencio I don't show